Mark B. anuncia su retiro. Bueno, al parecer los años que lleva sin pegar una en la música tiene irritado al exponente de música urbana, Mark B., quien anunció su retiro. En un breve mensaje que posteó ahí en su cuenta de Instagram, ahí lo vemos, lanzó un grito desesperado al escribir que está harto junto a una imagen a oscuras. No aguanto más, me retiro de la música, sostuvo al garantizar que no volverá. Este mensaje de inmediato encontró la respuesta del empresario Santiago Matías, quien mantiene, con quien mantiene un contrato. En ese comentario le dijo, pero no, na. pero nada sí mismo. Una, una lástima, pero no. Es una ridícula, La gente está comentando de que Mar, vi que bajo tan caído. Ahorita la casa se llama estoy harto, estoy cansado. Sí, sí, ha caído muy bajo Marbí. Yo creo que no es una manera de, de, mar, de, de marketing para buscar música, para buscar farándola y sonido para un video nuevo. No Porque sabemos la, la categoría, el artista que es yo creo que... Sabes no? lo pegado que estaba cuando padre Velita, sí. en este auge, para venir hasta con este... Se dejó Ay, caer no. y mira una buena imagen que nada más no es bonitura y vaina. Mira, no. ese bravo le fue un Foco que el diablo y está pegado tú me entiendes entonces ¿Qué? bravo fogón y <ríe> entonces mío. entonces Marvin bonitillo sí. cantando